¿Sabe qué trata de decir él? Bueno, hábleme pues del proyecto. Bueno. Donde tenemos presupuestado sacar 72 lotes aproximadamente. La parte de arriba es una parte muy, muy firme. Ya está apta para empezar. Tenemos un problema aquí en esta parte de abajo, en esta laguna. Estoy donde Donde metemos 12 viviendas entonces obviamente los de arriba no pueden empezar porque si ese lote no está apto para construcción cómo apoyamos a los de abajo después de que los de arriba ya estén muy acomodados uh -huh. tenemos que arrancar es cuando ya todos estemos aptos para construir allá en esa parte necesitamos un estudio de suelo que es el que nos va a indicar para cómo tenemos que hacer la estructuración para construir esas 12 viviendas, tenemos 12 viviendas allá, 12 acá y el resto están arriba o sea el loteo está para 72 pero por el momento en 64 este grupo viene hace 10 años ha venido muy lento porque han habido unas administraciones malas o buenas no sé qué tanto que pues yo estoy hace muy poquito pero la idea es meterle el perranque a esto y no todo es de plata sino de saber dónde tocar las puertas pues el estudio de suelos a mí inicialmente me dijeron que valía 9 millones y medio ya ahora esta semana que buscaron otro presupuesto de casi de 5 Sí. Entonces, obviamente, de pagar nueve o cinco es mejor esperar, tener la paciencia. Y la propuesta pues, que nos hace Luis Fernando sería de pronto, de no sé, sale mucho más barato mirar con los estudiantes, con los ingenieros de la universidad. Uh -huh. ¿Qué tan barato? Y si sale gratis, mucho mejor. Como bien sabemos, acá en Orrado la mayoría de la población es desplazada. Sí. Yo creo que más de un 70% de esas personas son desplazadas y víctimas, porque aquí la mayoría somos víctimas. Eh, ya se ha diversificado mucho porque como esto empezó hace 10 años, mucha gente se aburrió, vendió su cupito, vendió su lotecito Pero lo que queremos es que a este punto ya nadie se aburra, que vean es. el avance, que vean la, la estructuración del proyecto como tal Bueno, este proyecto quién lo ha liderado y quién ha estado permanentemente apoyándolo? Inicialmente lo lideró una señora llamada Rosar Gáez, como te digo hubieron unos, mal, unos buenos o malos manejos Yo no sé, no podría hablar de la señora Mal porque no estaba en ese tiempo pero entonces lo, lo, que, lo que cuentan es que se perdió unos dineros, entonces la gente está muy desanimada, no quieren hacer actividades, no quieren hacer mucha cosa es por eso mismo, porque inicialmente se le dio un mal manejo a los dineros, pues ya la gente, claro, no tiene confianza en el proyecto, pero entonces lo cogió sí, una señora Silvia, un joven Giovanni, profesor, se cambió toda la junta directiva y ha ido avanzando, aquí tenemos un avance muy significativo, y es que hemos metido mucha retro, mucha volqueta, y ya tenemos, esto lo que le falta es muy poquito, pero usted no contábamos con este gasto, okay. no contábamos con este, con ese percanso, tipo de suelo, ese, ese tipo de, ese tipo de es que esto es sí. cuento, pues Tranquilamente podríamos decir las otras personas no, usted las dejamos de últimas, porque hay la mayoría del lote, 80 del lote, 70 está apto para construcción. Pero entonces si construyen los otros, ¿cómo hacemos para garantizarles a estos? Okay primero bueno, que garantizarle y, a todos los 72 o 64 bueno y población en su situación por ejemplo de, de discapacidad física pues en estos momentos estoy ¿O yo o es el único estoy yo, lo que pasa es que como yo nunca he estado reunido con todos los 70 sí. pero yo sé que hay familias que tienen ancianos Ajá. que tienen niños con discapacidad cerebral entonces esto se va ampliando y si usted va metiendo tercera edad va metiendo personas en condición de discapacidad y empátele que son víctimas y desplazados. Este proyecto no ha funcionado, no sé por qué. Ya toca empezar a mirar cómo vamos a pedir esos subsidios o cómo vamos a organizar para que la gente acceda al menos okay. al subsidio de vivienda. Que no es mucho, pero nos va a dar un impulso grandísimo. Y si son cinco, que sean cinco que accedan. Pero entonces la idea es empezar a traer todos esos recursos. Bueno, o sea que el proyecto va a ser comunitario, la misma comunidad de la que está dispuesta a construir. Exactamente. Por ese proceso vamos. Cuenta con oficiales. La, el, el, en el grupo hay oficiales, igual yo tengo muchísimos amigos uh -huh. como tú, que, que les estamos tocando la puerta para eso. Hay uno, un oficial muy, muy, muy entendido. Sí, ¿cómo se llama? Se llama Fernando Laverde. Ok. Estamos trabajando con él, él es que nos ha estado guiando, es que nos ha estado tomando niveles y uh -huh. todo eso. Pero aquí en el momento necesitamos es, primero tener todos estos terrenos aptos para que ya la gente empiece a a jalonar el recurso. Yo quisiera hacer después para usted, para la universidad, eh, hacer un censo de cuántas personas en realidad en condición de discapacidad hay, cuántos desplazados, cuántas víctimas, y empezar a hacer ese... porque hay que organizar. Aquí es lo que ha faltado yo creo que es organización. Listo, perfecto, hermano. El mensaje es que, que nos ponga personas como, como Luis, como Luis Fernando aquí en Urrao, donde podamos tocar la puerta, no con recursos, sino con apoyo logístico cognitivo, que es lo que tiene la universidad y me imagino que es lo que nos puede brindar en este caso pues con ingeniería pero también necesitaríamos un apoyo de pronto en un abogado, en derecho ¿por qué? porque es que como le digo yo he estado investigando sobre procesos de, de subsidios hay subsidios para desplazados hay subsidios para personas en, condis, en condición de discapacidad hay subsidios para ahorro programado entonces necesitamos saber cómo vamos a organizar este grupo y por dónde lo vamos a meter a jalonar ese recurso ese recurso no se puede perder simplemente porque nosotros estamos construyendo tenemos uh -huh. que mirar cómo alonar el recurso que es poquito pero si usted mire y, y, aprobamos, y nos aprueban un subsidio para todos los 72 son más de mil millones de pesos ah no, más de 700 perdón uh -huh. es impresionante la cantidad de dinero con que comprar mucho concreto, con que comprar mucha varilla okay. igual si conocen igual si conocen amigos que nos van a regalar materiales, gracias <risa> listo papá